Y dispone de una herramienta para corregir la perspectiva en las fotos de. Normalmente se utilizar para fotos de edificios. Se trata de esta herramienta de corrección de perspectiva, entre cuyas opciones, las opciones por defecto en principio nos muestran la posibilidad de dirección normal. Quiere decir que cuando pulsamos al arrastrar, el, vemos que va variando la imagen. Puede ser una forma de hacerlo, pero yo suelo preferir porque acaba por darnos unas pistas más detalladas, utilizar el método correctivo. En este caso, voy a ampliar la imagen para que lo veamos bien, la rejilla, no se mueve la imagen sino la rejilla y podemos ir situando las líneas de esa rejilla de manera que coincidan, como vamos viendo, con las guías de nuestra foto para mantener el paralelo podemos ir ajustando con bastante detalle pulsamos en transformar vamos acá y ahí ha quedado bueno en este caso no he acabo de ajustarlo del todo porque todavía se me va un poquito por acá, podría volver a aplicarle el efecto ligeramente ahí para enderezar esas líneas bien, hemos visto que hay algún fragmento de la imagen que ha desaparecido al modificar la perspectiva, por lo tanto recortamos la imagen para que coincida con lo que tenemos Bien, ahí tenemos nuestra imagen totalmente entelectada, comparada con la original, hemos corregido ese efecto de perspectiva esta está al 66,7 vamos a poner esta al 66,7 también para que sea comparable el efecto